Todo fuera fácil, yo pasaría el tiempo intentando ver qué hacer para perder y lo imposible. Ver. Siento que el tiempo ha demostrado. Ha sido fácil y siempre me he esforzado en tener que hacer. Perder es no hacer lo que está hacer. o Alguna señal Solo te quiero encontrar He tenido más tiempo que pensar. A veces no me hace bien. Pero es bueno pensar. Que seguir. Pero... Yo he vivido así siempre. Viendo lo gris. Ya he sabido apagar ese maldito switch. Yo he planeado al fin ese mañanas ver el sol brillar no existe más que los desayunos cuenta y felicidad ahora que no estás no existe más que recordar lo poco Okay. Goodbye existe más que intentar estar acá Vencerme ya, vencerme ya